Hola amigos, bienvenidos un día más a Brico Marketing, el programa de ONIA TV, donde trabajamos herramientas de marketing y de productividad para haceros la vida más fácil. Hoy desde luego la herramienta os va a ahorrar un montón de tiempo y de aburrimiento porque soluciona un problema que hemos tenido todos un montón de veces. ¿Cuántas veces os ha pasado que habéis ido a una página web a registraros? Me da igual que sea una herramienta, una plataforma, un foro y... Luego os han empezado a mandar un montón de emails, pero vosotros solo os habéis metido ahí para probarlo. Realmente no sabéis si la ibais a usar luego en el futuro ni nada, solo queréis curiosear un poco, ver cómo era por dentro. Vale, pues tengo una solución que os va a gustar. Es una herramienta en la que tú consigues un correo electrónico temporal. Sí, sí, temporal. Mientras tengas la página abierta, tendrás un correo electrónico solo para ti. Podrás darte de alta en cualquier servicio y luego ese correo electrónico se borrará y nunca más te tendrás que preocupar. Así que ya no vas a recibir un montón de spam de plataformas que has probado en tu bandeja de entrada vamos a ver cómo funciona bueno lo primero de todo debéis saber que este tipo de servicios se llama emails temporales o emails desechables así que podría buscar en google y coger cualquiera de los que me salen como veis hay un montón de opciones yo voy a coger esta primera que es la que suelo usar y me gusta bastante es tempmail.org. ¿Qué es lo que ocurre? Mientras carga la página, ya nos va generando aquí un correo electrónico. Este correo electrónico lo podemos utilizar para lo que queramos. Aquí tenemos un botón para copiar y luego lo más importante, aquí debajo está como nuestra bandeja de entrada. Tu bandeja de entrada está vacía. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues normalmente se utiliza para meter este email en un registro. Normalmente el registro nos va a mandar un correo electrónico pidiendo que confirmemos. Ese correo nos va a llegar aquí a la bandeja de entrada y confirmaremos. Así el sistema pensará que tenemos un correo electrónico real cuando lo único que queremos es probar un poquito la herramienta de turno o una plataforma o simplemente entrar a un foro y ver algo más que no podíamos ver sin registrarnos. Por ejemplo voy a entrar en una herramienta que ya usamos en otra ocasión que se llamaba chatra. No sé si os acordáis Era uno de los primeros vídeos era una aplicación para tener un chat en vuestra web y voy a registrarme veis que aquí me pide un correo electrónico bueno no hay problema Voy aquí a TenMail, si necesitáis un nuevo correo electrónico solo tenéis que recargar la página, yo la voy a recargar para que veáis desde el principio recargo, me creo un nuevo correo electrónico, lo copio, voy aquí meto mi correo, le digo registrarme y ya estoy dentro, pero como no tengo verificado mi correo electrónico va a haber cosas que no me dejará hacer. Voy a ver qué correos me ha mandado Chatra. Me ha mandado dos la password, muy importante, si clico aquí, abro el correo y como veis ya me dice que desde este correo puedo poner una contraseña ahora mismo me da igual porque realmente no lo necesito porque solo estoy probando. Y aquí te pone acción requerida activa tu widget, bueno pues esto de momento tampoco lo voy a hacer, pero si quisiera lo podría probar en mi página web 10 minutitos y luego cerrar la cuenta y si te he visto no me acuerdo. Ahora imaginemos que fuera un servicio que tuviera 14 días de prueba gratuita, por ejemplo. Bueno, pues podríamos probarlo sin ningún compromiso y si luego a los dos meses lo queremos volver a probar, pues lo podemos volver a probar. Y si a los cinco meses nos decidimos a comprarlo, utilizaremos un email de verdad de nuestra empresa y seguiremos teniendo nuestros 15 o 14 días gratis que no tenemos por qué pagar solo porque lo hayamos probado antes y lo hayamos mirado por dentro. Vamos a sacarle el máximo partido a estas ofertas que nos hacen las plataformas. Y ahora os voy a dar un truquito final que a mí me gusta mucho utilizar, que es las compras fantasma. En la propia empresa en la que trabajamos o en empresas de nuestros competidores podemos utilizar estos emails falsos para ver qué tal funcionan los procesos. Queremos saber si los competidores son rápidos o son lentos contestando los formularios bueno podemos utilizar este correo y nunca sabrán que hemos sido un competidor el que le ha mandado el formulario que queremos saber si nuestros comerciales contestan rápido a los emails no hay problema mandamos un email como si fuéramos un cliente y ellos no sabrán que en realidad es su jefe el que se está preocupando de si son rápidos lentos o si son amables en los correos que mandan o también si llaman por teléfono o no llaman por teléfono cuando metes un número como veis tiene muchas posibilidades y la verdad es que yo lo utilizo bastante. Así que no os cortéis y a probar cosas. Y esto ha sido todo por hoy, esperamos que probéis Ten Mile. yo lo utilizo a todas horas y la verdad es que me va súper bien. Si os ha gustado no olvidéis seguirnos en las redes sociales, darnos likes y dejarnos comentarios porque queremos saber todo lo que opináis y si hay alguna herramienta que todavía no hemos probado, pues decíndosla y nosotros nos ponemos a ello. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo de Brico Marketing. ¡Hasta pronto!